¿Qué tranza carnales? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Les vamos a mostrar cómo funciona este producto de limpieza para tenis que se llama Rejuvenator. Muy bien carnales, pues antes de empezar el video Quiero invitarlos a que nos den el like A que se suscriban al canal y a que nos compartan En sus redes sociales, pues así es chavos Miren, fíjense que me llevé mis Ultra bus Panda De vacaciones a Orlando con mi familia Y pues esos estaban nuevos cuando me los llevé Y pues regresaron bien madreados ¿no? Así que pues como pueden ver Tienen un poquito de tierrita aquí, unas manchas Entonces este, como este es el Prime Knee, que es el algodón que es difícil de limpiar Pues quería ver qué tal funcionaba Este producto de Reshuvenir. Que la verdad lo he tenido como por un mes Y pues la neta pues no he tenido chance de utilizarlo Entonces esta va a ser la primera vez que pues hago la prueba De qué tal bien funciona La otra donde decirles de nuestra prueba es que pues Hay muchos videos de Rejuvenator en Youtube Y pues obviamente hacen unos test muy, muy extremos donde los llenan De lodo y media madre así Entonces nosotros, nosotros queremos hacer un test Que fuera pues un poco más este Realístico ¿no? del tipo de De mugre y de Manchas que pues uno de veras recibe En sus zapatos en, en, el, uso, en el uso diario este uh, Ultimate Sneaker Cleaning Kit uh, Vino con varias cosas Obviamente en esta cajita que ven aquí uh, Nos vino el limpiador Un cepillo Y luego nos vino esta bolsa Y pues luego estos arbolitos aquí Que ayudan en la limpieza del tenis Entonces lo que hace este producto Diferente a otros uh, productos de limpieza Para tenis Es que utiliza dos etapas uh, La mayoría de los productos de limpieza pues nada más es el limpiador y el cepillito Este añade otra etapa en la que después de haber tratado el tenis Lo vamos a terminar poniendo los zapatos en la lavadora Para pues ya darles ese último limpiado acá chingón, ¿no? La primera etapa con el resuminator es de darle eh, lo que se llama el pre-cleaning, ¿verdad? Entonces para eso vamos a utilizar nuestros arbolitos Los arbolitos son ajustables, así que si tienes diferentes tipos de zapatos Pues ajustas el arbolito para que te ponga esa esa presión aquí enfrente, y para que puedas pues cepillar tu zapato un poco más más fuerte, ¿no? Estos ya están ajustados así que pues deberían quedar bien y pues así como ven, pues aquí ya queda un poco más, más duro el zapato de aquí. Bueno, ahora vamos a preparar y bueno, ahora ya que tenemos este nuestro arbolito aquí adentro y pues, tenemos el cepillo ya listo para cepillar pues le vamos a empezar a dar la cepillada cada cabrona, ¿no? Pues aquí lo tienen, chavos. Ya terminamos la primera etapa, que es limpiarlos nomás con el cepillo y con el limpiador. Y pues, este... Pues no sé, o sea, pues quedó un poquito mejor, pero pues la verdad ahorita no lo vemos, este... Pues muy diferente a cualquier otro limpiador ¿Verdad? Lo que estoy notando más es que pues, Todavía quedó una manchita amarilla aquí que no sé De dónde me salió y pues los Tenis en la punta todavía se ven un poco gris ¿No? A la otra cosa que noté Aquí es esta manchita amarilla Que obviamente es algo que pisé que pues no, no le salió ¿Verdad? Este La única otra onda que también notamos es que Obviamente aquí la parte, las manchas Azules de los jeans tampoco se le quitaron Muy bien chavos pues ya que terminamos La primera etapa pues ahora va a la segunda etapa Que es este con los arbolitos todavía adentro, ahí saben que, algo que se me olvidó, que es importante, a estos les voy a sacar las, este lo, los insoles para que no los tengan que sacar aparte de verdad, entonces de volada les vamos a sacar los insoles aquí ya se las plantillas los vamos a meter a la bolsa y las direcciones dicen que las suelas estén tocando y pues, el, pues, aquí basado en el dibujo, pues acá como que el zapatito está al revés ¿no? Vamos a ver si caben. Ha sido reportado que a veces este zapatos de pues, tamaños más grandes no caben. Estos son tamaño 11, pero pues parece que se sí iban a caber chido acá. Órale, muy bien. Pues aquí lo tenemos, ya listo. Pues, vamos a cerrar aquí y pues ya están este, los zapatos de estos para la última etapa que es ponerlos en la lavadora. ¿no? ¿Qué onda chavos? Pues estamos acá de regreso en el estudio Y pues ya tuvimos chance de que terminaran de lavar los zapatos Y que pues los, también los dejamos un rato que se secaran, ¿verdad? Para mí el resultado resuginero pues tiene un poco de conflicto, ¿verdad? Pues la verdad es que pues sí limpió los zapatos Quedaron un poco mejor de lo que estaban Pero pues tampoco no fue, no hizo ningún milagro, ¿verdad? Obviamente pues todavía dejó unas manchitas aquí en la suela O allí una mancha amarilla y pues la neta, así como que está ahí todavía Un poquito así de gris, en lo que antes era Así como que súper blanco, ¿no? Pero pues bueno, o sea, no Limpia mal, ¿verdad? Comparado con otros productos Pues es así como que, pues es Lo esperado, ¿no? Y a mí lo que no me gusta De la mercadotecnia de rejuvenator es que Pues siempre lo quieren poner así como que es un sistema más Avanzado, que pues hace milagros Y te deja los zapatos como nuevos, y pues la verdad Es que, pues no, ¿verdad? La onda con este Producto es tener una buena expectativa, ¿no? Y pues la verdad es que también es un producto que es caro no? O sea, ahorita el Resuvenator está como más de 30 dólares el kit que utilizamos en este test y la verdad hay otros este limpiadores que son muy buenos que pueden ser obtenidos como por 10 dólares americanos no pues no sé chavos ahora sí que se las dejo a ustedes no a mí lo único que se me hizo padre ha sido la parte de la lavandería es que igual no tengas que darle así tan duro con el cepillo y entonces así chances no se te gastan tanto tus zapatos no a ah, una de las cosas que no me gustó del sistema es que el cepillo en mi opinión es bastante duro este tal vez sea mejor conseguir otro sistema que tenga variedad de cepillos, uh, personalmente eso se me hace un problema, porque pues la mayoría de la gente que va a buscar un sistema como Reshovenator, es gente que va a intentar limpiar este tipo de zapatos, ya sean Yeezy, ya sean Ultra Bus, pero pues zapatos este con, con knit, verdad, entonces pues cuando le pones ese cepillo acá duro, se te empieza a deshacer el Prime Knit y se pues, empiezan a sacar todos los pelillos pues no, no te da mucha confianza pero pues no sé, este, díganos ustedes qué, qué les pareció el, el proceso de Reshovenator, a ustedes se les hace uno de los mejores limpiadores, se les hace que el Hype si sea verdadero o pues la neta se les hace que son medio medio a los güeyes. Ah, si tienen algún limpiador que les guste a ustedes, por favor díganos en los comentarios, ¿no? Pues nos gustaría echarle ojo y ver qué tal nos limpian los zapatos, ¿no? Igual se sacamos otro video pues, haciendo la comparación. Pero pues bueno, ojalá les haya gustado el video y pues ojalá los vemos en el próximo, ¿no? Órale, chavos. Muchas gracias. Bye.